Lo habíamos señalado, esto que se ha inaugurado la pasada jornada, este programa Semilleros de Talento, ¿qué significa? ¿Qué busca? Incorporar a los jóvenes menores de 29 años. Y darles la oportunidad que puedan eh, desempeñarse laboralmente eh, y esto a través de una de las empresas más importantes que tiene Bolivia, estamos hablando de yacimientos. Hoy estoy junto a Fernando Núñez, el gerente de Talento Humano de YPFB, está con nosotros esta noche, vamos a conocer los detalles y ustedes que nos están viendo, pues atentos a la entrevista. ¿Cómo está Fernando? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches Gabriela, gracias por la invitación, eh, muy contentos de estar en tu programa. Para nosotros un gusto y más con noticias eh, positivas, con noticias eh, que, que alientan y precisamente queremos conocer qué significa este sendero de talentos. Bueno, IPFB, eh, la empresa de todos los bolivianos, eh, está viniendo eh, desarrollando eh, varios proyectos en diferentes actividades, como son la industrialización la comercialización de productos derivados eh, en la actividad de redes de gas. Y es en ese sentido que ha lanzado el programa Semillero de Talentos con el objetivo de incorporar a jóvenes profesionales a la empresa a fin de que estos puedan eh, formarse dentro de ella y eh, puedan recibir una capacitación y puedan eh, desarrollarse dentro de la empresa. Precisamente... Eh, la empresa de todos los bolivianos quiere eh, dar la oportunidad a todos los jóvenes eh, profesionales porque eh, eh, considera que eh, tenemos eh, profesionales con grandes potenciales que eh, están deseosos por contribuir eh, a su país y eh, bueno la empresa pretende incorporar sangre joven que tenga toda la eh, la energía para poder asumir los, los grandes retos y desafíos que está asumiendo la empresa. Estamos hablando de, de qué tipo de, de profesionales, eh, de qué carreras, eh, cómo, cómo van a ver y cómo van a hacer, porque son 800 profesionales, 800 jóvenes que podrían incorporarse. Sí, sí, sí. evidentemente el programa pretende incorporar 800 jóvenes profesionales dentro de la corporación, uh -huh. dentro de Casa Matriz y cada una de sus empresas subsidiarias y filiales, eh, las eh, formaciones que se van a requerir son diversas, diversas ingenierías, uh -huh. como por ejemplo procesos, química, eh, petrolera, gas, industrial, mecánica, eléctrica, electromecánica, eh, de igual manera eh, en ingeniería geológica, agroindustrial, ambiental, Asimismo, eh, se van a eh, emitir eh, posiciones eh, para las áreas económico-financieras uh -huh. para que puedan acceder a estos diversos puestos. Eh, los requisitos, básicamente, eh, están dirigidos a jóvenes eh, profesionales titulados eh, También técnicos superiores. A nivel, sí, correcto, mm. a nivel licenciatura y a nivel técnico superior. Licenciatura y técnico superior. Solo es eh, tener ese requisito si soy profesional, menor de 29 años y si quiero optar y postular, ¿eso es todo? Sí, sí, ¿Qué justamente. Es, ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo piensan eh, hacer la selección de los mismos profesionales? Justamente el, mm. el, el único requisito es que sea joven, profesional, con todas las eh, mm. ganas, las energías de eh, pertenecer a... A la empresa, trabajar eh, en los proyectos que cuente con su título en Provisión Nacional o el título académico que tenga eh, menos de 29 años y pueda eh, acceder a, a la postulación. La postulación la puede eh, realizar a través de nuestra página web uh -huh. eh, www.ipfb.go.bo y acceder al, al, al acceso directo uh, al programa de semillero de talentos o acceder al al enlace eh, reclutatalentos.ipfb.gov.bo. Es ahí donde eh, van a poder acceder a las posiciones que se estarían convocando y van a poder hacer el registro eh, de toda su hoja de vida para que eh, puedan eh, postularse a las diferentes posiciones. ¿Hasta cuándo es esto, Fernando? Estamos eh, preveyendo el, el plazo hasta el 24 uh -huh. 24 de marzo. La convocatoria eh, está siendo publicada eh, hasta mañana y eh, de igual manera vamos a estar eh, atentos a cada una de las eh, consultas que puedan tener eh, Nuestros jóvenes eh, aspirantes y postulantes. ¿A través de la misma página, a través de las mismas redes? A través de la, de la uh -huh. página web. Uh -huh. Ah, muy bien, entonces hasta el 24 es eh, la fecha en la que tendrán que postular quienes estén interesados vinculadas a estas áreas eh, con el título académico, con el título en producción nacional, en, en licenciatura o técnico superior. ¿Qué les permite el programa? Eh, si podemos ir puntualizando, porque me dice darles la oportunidad a estos profesionales esta parte de la inserción laboral, la experiencia que necesitan y que ellos puedan aportar. ¿Cómo IPFB está eh, abriendo esta posibilidad? bueno eh, la empresa precisamente busca eh, incorporar eh, jóvenes, eh, sangre joven dentro de la empresa, inyectar uh -huh. energías nuevas y lo que eh, les ofrece a los jóvenes profesionales es el eh, poder eh, formarse dentro de la empresa, recibir eh, capacitación en el área a la cual uh -huh. eh, van a postular y van a eh, eh, pretender eh, eh, aportar dentro de la empresa. Eh, los beneficios que se otorgan son los que establece eh, la ley, van a poder acceder a la seguridad social, eh, uh -huh. a una remuneración, acorde a las funciones y responsabilidades de cada una de las posiciones, y sobre todo a recibir una formación y una capacitación dentro de la empresa. Eh, que les permita desarrollarse dentro de la misma. ¿Tiene un periodo, tiene un tiempo esto? Eh, sí, eh, bueno, esta contratación va a salir eh, por todo el periodo eh, de la presente gestión fiscal. 2019. Sí. ¿Se ha pensado en, en la oportunidad, a eso quiero llegar, Fernando, la oportunidad que los jóvenes hoy necesitan para poder insertarse en el campo laboral, como que esa es la parte más complicada cuando tienes a los profesionales recién egresados tratando de buscar esa experiencia y que se les permita tener esta experiencia y además que puedan aportar, porque si sí, sí lo, sí lo hacen, ¿no? Como gente joven. Sí, correcto. Justamente IPFB eh, se encuentra desarrollando diferentes programas que buscan okay. eh, apoyar a nuestros jóvenes profesionales eh, cuenta con un programa, contamos con un programa de eh, de enseña donde tenemos contacto permanente eh, y constantemente con jóvenes de diferentes eh, uh -huh. carreras en la universidad. Hemos ido eh, estableciendo eh, talleres de, de capacitación donde eh, se les transmite todos los. Eh, proyectos que está asumiendo la empresa, todos uh -huh. los avances y los eh, logros que se ha conseguido con eh, la industrialización de nuestros hidrocarburos eh, y ahora con la comercialización de los productos industrializados. Y esas, es en, estas, eh, en estos talleres donde precisamente al tener contacto con ellos eh, se ha identificado que eh, muchos demandan el, el poder, tener la oportunidad de insertarse laboralmente eh, y dar, de darles la oportunidad de que puedan eh, mostrar sus eh, habilidades, sus competencias. Mm. Eh, sin embargo, muchas veces se encuentran eh, limitados por cierta experiencia que se les requiere. En ese sentido, IPFB eh, eh, pretende dar la oportunidad a todos nuestros jóvenes para poder... Eh, Ofrecer condiciones de empleo y de trabajo y eh, bueno, ofrecer un, un empleo eh, digno en el cual puedan cada uno de ellos tener eh, la oportunidad, eh, tener ¿no? la oportunidad uh -huh. y desarrollarse dentro de la empresa. Fernando, quiero agradecerte por habernos acompañado, dar a conocer esta información, usted tiene ya eh, las direcciones también eh, para que puedan eh, registrarse, postular sobre todo, y, y bueno, tener la oportunidad de durante esa gestión 2019. Eh, estar en una de las empresas más importantes que tiene el país. Muchísimas gracias Fernando ha sido Muchas gusto, gracias, un gusto Pues siempre bienvenido Fernando Núñez, gerente de Talento Humano de IPFB nos ha acompañado, 22 horas con un minuto nos vamos a una pausa, que tendremos al retornar, hoy se presentó un libro, El Dedo en la Llaga que consiste, está el autor del libro con nosotros así que una breve pausa, y ya retornamos